de que el compañero Leonel Fernández debe nueva vez eh, ser presidente de la República para proseguir con el proceso ininterrumpido de desarrollo que ha experimentado la República Dominicana en estos últimos años que el Partido de la Liberación Dominicana ha mantenido las riendas del poder. La gente no quiere retroceso.